¿Qué tal? Bienvenidos al video, se nos fueron ya los totis pero nos traen ahora el evento de fin de era. Nos dice, empieza el evento de fin de era, participa en el evento para ganar recompensas increíbles, incluidos nuevos jugadores y artículos para ayudarte a crear tu ultimate team. Gana más recompensas al comprar el pase fin de era en la tienda, que te da acceso a las recompensas premium en el evento. Este evento termina el 9 de febrero, así que tendremos 11 días para poder sacar el mayor provecho. A ver qué nos dice el señor CR7 del evento. Bienvenido a fin de era. Esta es tu última oportunidad para conseguir jugadores que se retiran con las recompensas de fin de era. Juega partido de ataque enfrentado o torneos de liga contra liga para ganar puntos de fin de era. Al estar en una división más alta de ataque enfrentado, desbloquearás hasta 3 partidos adicionales. Los puntos de fin de era aumentarán tu nivel de fin de era que te garantiza recompensas según avanzas. No olvides echar un vistazo al pase de fin de era en la tienda para ganar recompensas de bonificación en cualquier nivel. Dentro del evento vamos a tener que realizar partido de ataque enfrentado. En el primero nos dice, completa este partido para ganar puntos de fin de era que serán necesarios para recoger recompensas. No veo aquí que nos esté indicando que debamos pertenecer a alguna división, así que doy por entendido que todas las divisiones van a, poner, van a poder tener acceso a este ataque enfrentado. Bien, los partidos de ataque enfrentado son repetibles cada 6 horas así que si estás en la división de aficionados o pro vas a poder realizar hasta 4 juegos al día lo que te va a llevar a lograr obtener hasta 8 puntos al día por los 11 días que dura el evento el máximo de puntos que vas a poder obtener va a ser de 88 Para poder llegar a tener acceso al segundo ataque enfrentado Debes llegar a clase mundial 3 para acceder a este partido y ganar puntos adicionales Si tú ya te encuentras en clase mundial vas a poder tener acceso al primer ataque enfrentado y al segundo Lo que te llevaría a poder obtener hasta 12 puntos al día Por los 11 días que dura el evento el máximo de puntos que puedes llegar a obtener sería de 132 Para el tercer juego de ataque enfrentado debes llegar a legendaria 3 para acceder a este partido y ganar puntos adicionales Si tú te encuentras en esta división el máximo de puntos que puedes llegar a obtener al día sería 16 puntos por los 11 días que dura el evento, tu máximo de puntos a obtener sería de 176 puntos. Para el cuarto juego de ataque enfrentado, debes llegar a campeón FIFA para acceder a este partido y ganar puntos adicionales. Si tú te encuentras en la división de campeón FIFA, vas a poder acceder a los cuatro juegos de ataque enfrentado, lo que al día vas a poder llegar a conseguir hasta 20 puntos. Por los 11 días que dure el evento, el máximo de puntos que vas a poder llegar a conseguir sería de 220 puntos. En este tweet le preguntan a uno de los desarrolladores, ¿Cuántos puntos se necesitan para llegar al nivel final de fin de era? A lo que él responde, Se necesitan 6 puntos en los primeros 10 niveles, Y después 10 puntos para los próximos 10 niveles. Creo que son 160 puntos para el nivel 20. Bueno, recuerda que son 160 puntos para concluir hasta el nivel 20. Como podrán ver, yo aquí me encuentro en el nivel 2 apenas tengo 12 puntos actuales y para mi siguiente nivel necesito 18 puntos ahorita no me voy a enfocar en el camino premium que sería este el camino dorado mejor vamos a ver qué es lo que puedes obtener dependiendo en qué división te encuentres para la división de aficionado y pro que el máximo de puntos obtener en los, en los ataques enfrentados sería de 88 vas a poder llegar a obtener 20 refuerzos de habilidad 75 monedas 20000 puntos de experiencia 500 FIFA Points, un punto de jugador del mes de enero que puedes cambiar por 500 refuerzos de habilidad, 2.5 de millones de monedas o 300.000 puntos de experiencia, y por último 100 refuerzos de habilidad. Si tú te encuentras en clase mundial con tus 132 puntos, vas a poder reclamar adicionalmente al jugador Canavaro, obtener 20 refuerzos de habilidad de Capitán y reclamar a un jugador de héroes del equipo. Si tú te encuentras en la división de legendaria, con tus 176 puntos, adicionalmente vas a poder llegar a reclamar 350 puntos de experiencia y 500 refuerzos de habilidad. Puedes obtener puntos adicionales si perteneces a una liga, ya que por cada victoria de liga contra liga puedes obtener 6 puntos de fin de era, por un empate puedes obtener 4 puntos de fin de era. Y por una derrota puedes llegar a obtener hasta 2 puntos de fin de era. Así que a ponerte las pilas con tu liga para que puedas llegar a obtener puntos extras. En el siguiente video les hablaré de la parte de bonificación. En donde pueden llegar a conseguir un millón de monedas, 50 puntos de experiencia de capitán y al jugador Pirlo de media 91. De momento no les aconsejo que adquieran el pase de fin de era. Mi consejo más bien sería que se esperen. Quería ponerles un tweet que había leído eh, en el cual decía que no importa cuándo adquieras el pase de fin de era, ya sea en el sexto día o en el séptimo o octavo día del evento, sea el día que sea que adquieran el pase de fin de era, ese día van a poder reclamar todas las recompensas del Camino Premium, así que no se preocupen. Bueno, espero que les sirva el video y que les haya gustado, y si así fue, no olviden por favor suscribirse al canal y dejar un like. Los veo en el próximo video.